Buenas, buenas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video, y hoy es, es especial, y es especial, y siéntate, y siéntate, porque te hace para atrás, ya, ya te sientaste, no me voy hasta que no te sientes, hoy tenemos un unboxing espectacular, genial, papacito unboxing que tenemos hoy, y es que hoy tenemos otra vez, otra vez un unboxing de Zen Market, pero yo sé, tú dijiste que no te gustaba Zen Market, que qué asco Zen Market, pues yo sé, pero termino cayendo, termino cayendo en las garras del... Del, del coleccionismo, y bueno, que okay, bueno, ya, ya, ya no explico, no explico Recuerden ir a mis redes sociales, las dejaré aquí abajo en la descripción Y recuerden ir a Drografia, un canal muy genial de animaciones Y sin más, y sin más, empezamos Esta vez me controlé, tengo este paquetito, ven, es de Zen Market Tengo mis problemas todavía con Zen Market, no me gustó el servicio, de nuevo Pero bueno, qué se le hará, ¿no? Eh, digamos que esta vez lo comprendo más, porque el servicio estuvo un poco malo No tanto por... Por, por market como tal Sino por el coronavirus que me, que me jodió, ¿no? Porque pues, digamos que muchas Empresas de envío, digamos en Japón No están haciendo envíos Listo, aquí ya lo tengo muy abiertito El paquete, claro que sí, que estabas pensando, cochino? Tenemos aquí un montón de papel Vale, vale, vale, papel, papel Y tenemos papel, no, obviamente Papel, más papel, papel burbuja y la cajita aquí queda vacía, no sé si puedan ver Bueno, no alcanzan a ver Pero tenemos estas dos bolsitas pequeñitas de papel ¿Ven? Son muy chiquitas, así que esto lo vamos a abrir ya mismo en este canal Sin, sin pasar a soy tuokuganes No, nada, nada, nada lo vamos a hacer todo aquí de una, de una vez Voy a empezar con este de aquí eh, Como les digo, son muy chiquitos Traen un par de cositas eh, A ver, ¿qué, ¿por qué compré esto en Market ¿Y por qué volví? Bueno, sencillo, porque resulta que yo cuando compré por Set Market la última vez, eh, me gustó el servicio de cierta forma y dije compremos más. Y compré otro, otras cositas por ahí, pero a ver que igual eso fue antes de que el servicio me decepcionara un poco. Entonces digamos que sí estaba muy motivado con Set Market y claro cuando pasó todo lo que pasó para que yo me decepcionara dije esto fue un error entonces claro ya tenía cosas compradas cosas ahí en sell market que yo dije no pues nada me toca ver cómo hago para solucionar eso y traerlo y me dije pues no vale la pena hacer todo un viaje por tres cositas sino más bien hagamos compremos más y ahí luego ya me da dolor de cabeza a mí pero bueno vale vamos a abrir esto y en primer lugar tenemos un Neodragonoid. Mira, mira, mira, mira. Yo ya sé lo que viene, eh, no hay problema. Recuerden que estas cosas van a estar a la venta en mi página de Instagram. Si eres de Colombia, solo si eres de Colombia. 420 por eje un Neodragonoid hermoso. Mira, mira, mira, mira. Muy bonito a Neodragonoid. Ustedes saben que amo a Neodragonoid con locura. Y un Neodragonoid no puede faltar, ¿no? Es que es como, es como ley, ¿no? Si en, en un unboxing no hay un Neodragonoid. Hombre, pues me estás un poco faltando al respeto, ¿sabes? Luego tenemos... Un Percival, Percival 380 PG también es japonesito. Muy lindo, muy lindo, muy lindo, como saben, ¿no? Eh, si hubieras llegado un poquito antes, bebé, pues te hubiera amado con locura. Pero, pero vale, que no, que no hay problema. Yo feliz con tener Percival. Luego tenemos esta belleza de aquí. Mira, mira, mira. A ver, a que no hay nas ¿qué es. A que no adivinas? Pues, bueno, es que ya lo viste. Lol, ¿qué le, ¿qué le hizo este chico acá? A ver, a ver, que te molesto porque... ¡Qué asco la gente! Le pegó un sticker del atributo Darkus. Sobre el atributo Darkus, a ver qué es esta falta de respeto. No me jodas, ok. No, no juegues con mis sentimientos. Me asusté horrible porque, como así, le quito el atributo. ¿Qué pasa aquí? No, no, vale, vale, está perfecto, está perfecto. Vamos a hacer un zoom para que verificar. Mira, mira, está perfecto el atributo. Solamente que, no sé, la gente, la gente, la gente. Pero bueno, aquí está Alpha Hydronoid Darkus. Curiosamente he visto muchos más eh, Hydronoid. Eh, Translúcidos que sólidos, es, es muy curioso. Vale, mira, mira, mira, mira. 360 por eje, súper débil. De hecho, mira, aquí le pegó. Bueno, es que, hombre, es que la gente. Uf, la gente, mira, por el coronavirus y por esta, digamos, como esto que he dejado de estar con la gente, me he vuelto más intolerante, ¿sabes? Uf, pero mucho menos. Vale, muy lindo. Se abre, se abre, cierra perfectamente. Ya le quitaré esto después. Muy. Muy bonito. Vale, luego tenemos este Aquan De aquí se me olvidó el nombre ahora mismo. Pero vale, que este Aquan ya, ya salió en, en el unboxing pasado, de hecho. Este Akugan es muy lindo. Pero tiene una particularidad. Y no sé si lo hayan hecho. Pero vale, que este Akugan se supone que tiene que tener aquí un dadito, ¿no? Para que funcione bien. Pero no lo tiene. Entonces, vale, que es así. Es como una embarrada. Luego tenemos, tenemos... Ah, vale, tenemos esta belleza de aquí. Uf, este me encanta. Este Aquan me encanta. ¿Por qué? Porque es un... Bueno, no es un Baku Tactics, pero... ¿Saben? Tiene el mismo sistema. Mira, mira, mira. Aquí puedes cambiar el atributo. Es un Aquos muy lindo. Ay, se, me olvidó, se me olvidó el nombre totalmente. O sea, perdón. Ya saben que yo soy pésimo para los nombres. O sea, puede que yo sepa el nombre. Puede que lo sepa. Puede que yo conozca el nombre. Porque es que de hecho conozco el nombre de este Aquam. Pero acordarme el nombre. O sea, no te sorprendas si algún día, si, si nos volvemos amigos, puede que yo sepa tu nombre. Hace mucho. Pero se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Vale, es Darkus, Subterra y creo que ellos Sí, ellos muy bien. Y aquí abres y la rueda Perfecto. Luego tenemos otra belleza. De Japón. Y es esta belleza. Mira, mira, mira, mira. Un Neo Dragonoid Ventus. ¿Mm? Es curioso porque es hermoso. Es. Yo creo que de los... O sea, Neo Dragonoid sigue siendo el mismo diseño. Pero es impresionante cómo el color te cambia tanto. Mira, mira, mira, mira. Hermoso. Hermosísimo. Y por último tenemos un Bakuan hermosísimo. Uy, pero es muy lindo. Es un Ingram, ¿no? Y, y, ay, ay, ay, Dios mío. No, no, me, no me faltes al respeto, no me faltes al respeto ¿Por qué pones esto, amigo? ¿Qué te hizo el Bakugan? Bueno, este salió más fácil que el otro, pero... ¿Qué te hizo este pobre Ingram? ¿Ah? ¿Acaso perdiste muchas batallas con él? No hagas eso Cochino, eso no se hace Sucio Vale, vale, ya, ya, he solucionado Míralo, míralo, mírame esta belleza Uf, Por Dios Este sería el primer paquetito Como pueden ver, eh, son poquitos Fueron apenas unos ocho Bakuganes por mucho entonces ahora voy a abrir, pues, el otro, ¿no? Aquí lo tengo. Entonces, a ver, enfócame. Tengo que admitir que este me emociona un tanto más que el otro, ¿ok? Vale, ninguno de los dos vino con cartas. Curiosamente decepcionante. Ah, vale. Acabo de arruinar todo. Ah, no. Uf, uf. Bueno, empezamos súper bien. Empezamos súper bien. Empezamos con un Ingram Heios. Muy lindo, muy lindo. Mira, mira, mira. Es un poco tieso ahora que lo pienso. Está muy tieso. Eh, más que toda esta parte, más no sé si es que es un error O que sencillamente no ha sido usado en mucho tiempo Que también puede ser, ¿no? Ingram, ellos, mira, mira, mira, mira, mira Qué belleza, qué belleza, qué belleza Uf, qué hermosura Bakugan Vale, pensé que me había asustado porque pensé que había roto estas bolsitas y dije, no Ah, luego, ¿qué tenemos? Ah, vale, tenemos, uf, oh, por Dios, este Bakugan Lo estaba esperando hace mil años ¿Saben qué Bakugan es este? ¿Saben qué Bakugan es este? Pues yo tampoco, no sé, no sé, no sé ¿Cuál es? A ver, a ver, muéstrame, muéstrame, muéstrame, mira, Mira, mira, a ver, a ver. Ah, mira, mira, mira, mira, mira Se me olvida, se me acaba de olvidar el nombre ¿Y por qué quiero este Bakugan? Aparte que tiene un diseño hermoso Aparte que es súper sensual Aparte que es un subterra chocolatito mi amor rey Mira, mira, mira la habilidad de esta Bakugan Tú le bajas acá, acá Tan. Mira, mira, mira, mira, mira, mira ¿Ah? Uff, se estira Se agranda como te gusta Mira, mira, mira, no, qué belleza 580 por G Y lo quería porque yo ya lo tengo en subterra Pero de acá y quiero tener a papá e hijo, ¿no? Luego tenemos otro del Neodragonoid. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque sí, no es Vortex. No, mi amor, no es Vortex. Por si quieren saber, antes de comprar un lote, ahí va un tip para, para ustedes. Si quieren saber cuándo un Bakugan, un Neodragonoid, es Vortex o no. Y también para que no los estafen. Neodragonoid Vortex tiene... Acá, a ver, a ver. Enfócame, aquí, o sea, no tiene No tiene que estar cubierto esto, tiene que estar descubierto ¿Ok? Vale, para que sepan, luego tenemos A ver, que si es de Japón, tenía que haber un Bakutec, ¿No? Vale, vale, pues, ¿qué Bakutech hay? Bueno, no no me es el nombre, ya sabes, si tú te lo sabes Solo házmelo saber en los comentarios Y yo con mucho gusto los leeré Y pues te daré gracias en una historia O así, ustedes saben cómo soy yo Vale, tenemos este, este Bakutec de aquí 170 por eje, no se cierra muy bien Porque tiene un problemita por aquí o algo así Me dijo el chico, pero, pero vale, que el resto Está perfecto Mira qué hermosura. Oh, qué ah, vale. Esto es, esto es hermoso. Esto es hermoso. Es un Aranaut. Uf, mira, mira. mira de los vacuones que más me gustan de Gundalian Invaders. Aparte de Linehalt y Lumagirl. Está Linehalt. Uf, es muy elegante. Es muy, muy elegante. Y por cierto, por cierto. Solo voy anunciando. Solo anuncio que puede, solo puede que haya conseguido un, un Linehalt. Un Aranaut, perdón, un poco especial. Ah, puede que se lo haya mandado a alguien especial. Puede que haya hecho algo especial con ese Bakugan. Vale, vale, que, que la vida es incierta y sus caminos desconocidos, ¿no? Vale, luego, ¿qué tenemos? Ah, vale, este Bakugan sí. Uf, me emociona muchísimo. Viper, Viper Helios. Uf, mírame este diseñazo, ¿ah? ¿eh? Mírame este diseñazo. A ver, el diseñazo que te mandas con este Bakugan. O sea, es súper imponente. Mira, mira, mira, mira. De las mejores versiones. De girios. Dime si no. A. 400 por eje. No es muy fuerte, la verdad. Pero A. Uf, por Dios. Viper es súper lindo. Está también la versión X. Que eh, es muy linda. Pero, hombre, que esta me encanta. Luego, ¿qué tenemos? Vale, bueno. Volvemos a tener este vacuodancito de aquí. Celico. Bueno, pues ya lo mostramos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es muy lindo. Es, es alto. Es bastante alto. Uh, vale. Y ahora tengo aquí. Dos cositas interesantes. Si no... Mira, mira, mira, mira, mira. Voy a ir primero a este porque ya creo que saben qué es. Pero vale, vale, vale. ¿Qué es? Nada más y nada menos que una Minx Elfin. Yo sé, Minx Elfin me, me, me, me persigue. Ay, a ver ¿qué? qué es entrar en el mundo de Japón y, bueno, encontrarte con joyitas. ¿Qué tú dices? Ay, Dios mío. Vale, es una Minx Elfin. Mira, mira, mira, mira. Qué belleza. Ah, qué belleza. Ay, Dios mío. Qué belleza. 500 por ejemplo. Muy, muy linda. Pero eh, esta no la voy a conservar. Yo voy a conservar esta. Uh, más que todo porque me da un poco igual <risa> La verdad es que no soy muy de Minx la verdad, De Elfin, de Preyas O sea, todos los personajes de, de Marucho Ustedes saben que uh, poco me gustan De pronto Elfin es como el único que me parece chévere Pero el resto son como... Y uh, no porque sean malos personajes Sino porque no van conmigo, ¿sabes? No, no generamos empatía Pero yo me voy a quedar con esta Que es Minx, Elfin, Aquos, ¿no? Uh, digo Ventus No sé qué tal está el color Si es bien chilloncito La verdad pensé que iba a ser un poco más Blancuzco el color Si me lo permiten decir, pero es muy linda, es muy bonita, mira. Pero, pero, pero, pero, yo estoy enamorado de este bebé de aquí. A mí, no me mientas. ¿Sabes qué es curioso de este Bakugan? Que este Bakugan, tú cuando lo ves, ¿qué piensas? Yo juraba que era un dragón de Komodo o estaba basado en algún tipo de dragón y luego me entero que no. ¡Es una tortuga! ¡Es una tortuga! ¿Por qué? Me dices que es una tortuga. ¡Tortuga! Y esto ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en otro video. ¿Por qué no? ¿Por qué no en otro video? ¡Adiós!